Antes del amanecer, cerca de 400 efectivos de la PDI salieron del aeródromo de Vitacura rumbo al Cerro 18 Lo Barnechea, Un allanamiento masivo para desbaratar a microtraficantes que operaban en distintas viviendas de ese sector y en un campamento. Una investigación de microtráfico cero que duró más de un año. Y básicamente viene a desencadenar o desmontar una eh, cadena de distribución de droga eh, que parte en distintos puntos de la capital, en la quinta región, donde hicieron operativos la semana pasada, y que terminan eh, proveyendo droga al sector de Lovanechea, del Cerro 18 y de la toma que se encuentra en esta comuna. Con apoyo aéreo y de personal táctico que rodeó todo el sector, ninguno de los imputados logró escapar, aunque lo intentaron. 37 detenidos en total, de los cuales 5 quedaron a espera de citación y el resto se les amplió la detención hasta el próximo viernes. En los domicilios se encontraron más de 2 kilos de droga, cocaína, pasta base, que también hay plantas de marihuana, además de 7 armas de fuego y municiones. Yo creo que está bien, está súper bien lo que están haciendo, debería ser más seguido en realidad. Una prevención para todo yo creo. ¿Da más tranquilidad? Sí, más seguridad, más tranquilidad. Antes barneche era una taza de leche, ahora lo que hay, mucha delincuencia. Si bien la operación Pirámide 2 es de largo aliento, la denuncia anónima de los vecinos habría sido clave para identificar a los grupos de microtraficantes. Nace a partir de las denuncias de una gran cantidad de vecinos del Cerro 18 que cansados de exponerse ellos y sus familias diariamente a la droga y la delincuencia tuvieron el valor y la confianza de hacer las denuncias correspondientes. La semana pasada hubo otros allanamientos en Santiago y la comuna de La Reina, donde otras 20 personas fueron detenidas y se incautaron 50 kilos de droga. Más de 30 domicilios que se efectuaron en el operativo la semana pasada, eh, donde se lograron también detener a, como les, señalía, les señalaba, la cúpula de proveedores de la droga de acá de los Arnechea. Lo que nos llamó mucho la atención fue mucho armamento y mucha munición eh, en los distintos domicilios que llenamos la semana pasada, como les señalaba ahora, de la región metropolitana, incluso en la quinta región había una agrupación criminal que operaba allá. Al final de los allanamientos en el Cerro 18 hubo algunas escaramuzas que los mismos funcionarios debieron enfrentar con gas lacrimógeno